Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Eh, cuando la repetición de un acto es eh, grande, es muy numerosa, debemos pensar que esa repetición nos está hablando de algo muy importante en la vida de esa persona. Esa repetición condensa... Condensa un montón de significados, un montón de hechos, un montón de historias, una evolución, un desarrollo que ha hecho que esa persona repita ese acto una y otra y otra vez por alguna razón poderosa. Por tanto, eso nos dice mucho de esa persona. Mire, esto que les voy a decir es una cosa que a muchos de nosotros nos ocurre. Un señor vive en una, en una ciudad y eh, eh, vive en un, en un edificio, en un piso, y habla continuamente durante años, años, de la vecina que vive arriba de él en el piso de arriba. Habla de que taconea, pum pum pum pum pum pum pum. Habla de que hace ruido, pum pum pum pum pum pum pum. Habla de que eh, él está siempre alerta. Alerta. Se cabrea, tiene ganas de subir y aporrear la puerta y decirle todas las barbaridades del mundo le pone nervioso, ansioso, cuando viene de, de, de, de, su, de su trabajo y va llegando a su casa, a veces se pone de mal humor solo de pensar que va a hacer su vecina, va a hacer algún ruido de esto, sobre todo de taconeos, dice que taconea mucho. La pregunta es, ¿cómo una persona adulta y además de una gran cultura como es este caso, eh, se queda tan colgado, tan pegado, tan obsesionado, la palabra es esa, obsesionado a una vecina que por todas las cosas que él me dice tampoco es ninguna exageración muchos de ustedes no le darían ninguna importancia o lo dirían pero bueno, pues tantas eh, cosas, oídos que no se pueden oír eh. uno vive en un digamos, en un piso, y tiene vecinos arriba, abajo y a los lados. Bueno, bien. Eh, ¿Por qué? Este señor está obsesionado con su vecina, pero no con su vecina, sino por los ruidos que hace su vecina. Este señor empieza a hablarme de esta vecina hace ya mucho tiempo, eh, porque eh, digamos esta vecina no le hacía caso porque él eh, tenía que, había unas cosas que hacer en la finca que le afectaban a él y esta vecina no, eh, no quería tomar en cuenta aquello que él decía cuando esta vecina había hecho otras cosas que realmente las había hecho, eh, las había hecho y sí que habían sido, digamos, afectadas. Él se veía como... no se veía bien tratado, no se veía bien tratado ni por esta vecina ni tampoco por el resto de vecinos porque aquello había tratado de una forma diferente a cómo se estaba tratando, se le estaba tratando a él. La historia empieza entonces con una especie de acto de desamor, de no tenerlo en cuenta, de no ser... de no ser tenido en cuenta. Un agravio comparativo, que se suele decir, ¿no? Eh, pero, fíjense, este señor se debate cada, con su vecina diariamente entre contenerse, contenerse, buscar razones en su mente y en su cerebro para no subir y... Vamos, lo voy a decir exageradamente, partirle la cara o partir la puerta en cuatro pedazos, o etcétera, etcétera, eh, y eh, quedarse en su casa y, y pensar pues que, que no es para tanto y que, y que bueno, que a ver cómo era, él se hace menos sensible a los ruidos y a las molestias de los vecinos. Se debe a tener ese campo. Ahora, como les he dicho antes, la repetición de un síntoma tantas veces y tan continuamente y de una forma tan eh, obsesiva, nos está hablando de algo muy importante en la vida de una persona. Todos los actos muy repetitivos que ustedes tienen a realizar, o yo, o cualquiera de nosotros, nos están hablando, están condensando un significado que se ha desarrollado a lo largo de toda una vida y que tiene gran importancia en nuestra, en nuestra vida. En este caso, ¿cuál es el síntoma? Este señor es un señor que le gustaría, no en este caso, en todos los casos, le gustaría, ante los hechos de la vida que se le presentan, le gustaría ser contundente, guerrero, afirmativo, de forma, de forma como un terremoto, como un rayo que va del oriente al occidente, así le gustaría, eso es lo que a él le gustaría, eso es lo que a él le gustaría, ir así por la vida. Te encantaría, vamos, sería el tío más feliz del mundo. ¿Qué es lo que le gustaría hacer con su vecina? Subir y decirle, oye, como me hagas otro ruido, vamos, vengo aquí y te hago la puerta a Nikos". Y soy capaz de subir con un hacha y cortarte el, la cabeza. Estoy exagerando un poco, claro que sí, pero... Es esta forma en la que él le gustaría y es por la vida, pero frena todo eso, lo frena, lo contiene, lo reprime, lo controla, tiene miedo, ¿a qué tiene miedo? Tiene miedo a ese poder que siente dentro de él, voraz, destructivo, eh, capaz de, de, de, de en un momento determinado de destruir lo que se ponga por delante. ¿Y esto de dónde sale? Porque esto no se improvisa. Una persona no se siente así por el hecho de, de algo que pasó ayer. Ni tanto por el lado de, de, esa, de ese terremoto, ni tanto por el lado de la contención de ese terremoto. Pues mire, este señor, eh, eh, su vida ha discurrido, eh, eh, su vida ha discurrido en su familia, eh, su madre era una mujer claramente afirmativa. No tenía miedo a la afirmación, pero no, no era una afirmación violenta. Era una afirmación, sí, con, con, mucha, con mucha claridad, con rotundidad, pero no violenta. Era clara. Decía lo que tenía que decir y lo decía en el momento en que tenía que decirlo. Era así. Él tenía una buena relación con su madre. Su padre, por el contrario, era un hombre obsesivo, perfeccionista, reprimido, que tenía también un miedo horroroso a su propia violencia, que trataba a su hijo con, ¿cómo diría yo?, en la, en la lejanía, en, con una especie, diría Freud, con una especie de, de mente superjoica que, que busca la perfección, lo ideal, que que no puede tolerar que alguien cometa un error, que alguien diga algo que no tiene que decir, que no lo diga en el momento oportuno. Un padre de este tipo, un padre de este tipo, que evidentemente eh, no podía acercarse a su hijo para tener con él una relación cercana, agradable, bonita, conversando, dialogando, preocupándose, estableciendo esa cosa tan bonita que a veces uno ve entre los padres y que a uno se le cae la baba de verlo. Yo cuando voy por la calle y veo estos niños que van hablando con sus padres en una conversación tan bonita, tan agradable, a mí se me cae la baba y pienso, caramba, qué suerte tiene este niño. Este niño no se da cuenta, evidentemente, de el bien que le hace tener un padre, una madre o los dos, con esta capacidad de entenderle, de escucharle, de dialogar, de dejarle también a veces... Eh, como salirse con la suya, otras veces le ponen límites, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla de padres, y los hay, y hay bastantes. Y yo desde aquí les saludo a todos, y les elogio y les felicito a todos esos padres que son capaces de hacer esto. Pero este señor no había tenido un padre así. Era un padre que siempre estaba en lucha con el mismo, que siempre estaba como enfadado con el mismo, como cabreado, como... Y era un hombre, era un hombre que... le dice este señor, su hijo, que... era un creador. En su oficio era lo mejor. Era lo mejor que había. Era creativo de una forma desbordante. Y auténticas maravillas. ...en su trabajo y en su oficio... era un trabajo creativo... ...donde se podía crear... Eh, ...pero sin embargo... ...él llegaba del colegio... ...llegaba del colegio... ...eh... ...los deberes... ...venga... ...vote a hacer los deberes... ...papá es que me gustaría bajar a jugar... ...eh... ...che... ...che... ...los deberes... ...los deberes... ...ya... ...ahora mismo... ...así... ...y el niño claro... ...atemorizado... Eh, ante un señor que era un adulto grande y idealizado pues en qué podría hacer llenarse de miedo y de temor y meterse en su habitación a hacer los deberes y cuando ya había hecho todo y se lo llevaba al padre y el padre lo veía todo súper perfecto porque tenía que estar todo muy muy perfecto Todo lo dejaba salir un ratito allí a la plaza del pueblo con sus amiguitos pero era un, era un niño que, sobre todo, había sentido mucho miedo, mucho temor. Y no había recibido la ternura, el cariño, la bondad, la alegría, la felicidad, el diálogo, la escucha, la conversación, el juego. Ese juego que a veces hay, las bromas que a veces pueden gastarse los padres y los hijos en esa relación maravillosa donde... Donde se desenfadan y se convierten casi los dos en niños y juegan ahí, se echan al suelo y hacen una peleita y cosas de este tipo, ¿no? Que eso es lo que hace que un niño disfrute de su padre. Lo disfrute, que disfrute a sus padres. Qué bonito es, qué maravilloso es, los padres que disfrutan con sus hijos y de sus hijos y los niños que pueden disfrutar de sus padres. Yo les pido que hagan todo lo posible, por convertirse en este tipo de padres. Que sus hijos disfruten con ustedes, y ustedes con sus hijos. Es verdad que hay muchos obstáculos, lo sé, claro que sí, no piense, lo digo muchas veces, yo soy muy realista, yo sé que muchas veces los padres vienen cansadísimos del trabajo, vienen agotados, vienen sin ganas de hablar, de no decir ni pío. ¿Por qué? Porque han sido jornadas agotadoras y han podido tener problemas con, con, con, con sus jefes o con quien sea y en Timba a veces mal pagados o muy mal pagados o nada pagados como ocurre todavía en muchas partes del mundo. ¿Le vamos a pedir a esos padres que sean maravillosos con sus hijos? No, tenemos que ser comprensivos. Pero sí les pido que a lo mejor en algún rato algún día eh, compensen y, y, y también le digan a su mira hijo mío, ven aquí te voy a dar un abrazo, vengo muy cansado, no puedo estar contigo mucho rato, pero por lo menos te doy este abrazo y te pregunto, ¿cómo has pasado el día? Ah, pues mira papá, pues tal o por cual, ah bien, mira a ver si este fin de semana que tenemos un ratito vamos a dar un paseo y hacemos una pequeña excursión o tal o cual, tú y yo y, y disfrutamos un poco juntos. A veces no es la cantidad, a veces es la calidad. A veces basta un beso bien dado, un abrazo, una mirada, un, un, un ratito de cinco minutos para que ese niño se sienta querido y amado y él pueda también expresar, manifestar, ofrecer todo el amor. Porque los niños no solamente necesitan ser queridos, necesitan poder querer. He dicho muchas veces y en esto estoy en desacuerdo con Sigmund Freud. El fundador del psicoanálisis. Freud construye toda su teoría sobre la idea de que hay unos impulsos, las pulsiones, que tienden a descargarse. Y que hay una parte, una parte eh, de, de la realidad externa que no permite descargarla, y de la realidad interna, que es esa parte que él llama el super-yo. Hay una lucha entre lo que él llama el ello y lo que es el, el, el, el super-yo, que los reprime y que los tiene ahí. Eh, ahí y que les pone ahí la mano así, los apriete y dice, no, no, no, no. no eh, Entonces, la civilización, la cultura, él dice que se crea y se establece a partir de esa lucha entre la tendencia, esa descarga de todos los impulsos, sean, sean de placer, sean sexuales, sean agresivos, sean narcisistas, y esa sociedad que te pone el veto, que te pone ahí delante la, la, la pistola y te dice, eh, ...cuidado por donde pasas, cuidado donde vas... ...todo eso se ha ido creado durante miles y miles de años... Eh, Freud lo explica muy bien en Totten y Tabú... ...cuando habla de la horda primitiva... ...que matan al padre... ...pero luego... ...porque el padre tenía toda la, todo el, todas las hembras... Toda la, eh, ...todas las hembras... ...y los hijos estaban privados de placer... ...los hijos matan al padre un día... ...pero después sienten la culpa, se arrepiente... ...idealizan al padre y crean la moral... Esto es lo que hace Freud para explicar la moral. Yo lo explicaría de otra forma, muy, muy diferente a esa. Muy diferente. Yo creo que la moral se ha creado porque el ser humano, cuando nace, no hace esto que dice Freud, que hay unos impulsos que están en un lugar, que él llama el ello, que tienden a descargarse. No. No. El ser humano es desde el mismo instante de nacer un ser complejo muy complejo, que lo que quiere y necesita es establecer una relación maravillosa con su madre, con su familia. A través de esa relación se van creando dentro de él estructuras, organizaciones, algo así como si dijéramos tejidos, tejidos psíquicos, que se entrelazan, que forman conjuntos, conjuntos que están unidos los unos con los otros, estructuras psíquicas complejas, subestructuras que todas juntas forman una estructura. Y no me refiero a la estructura de las neuronas como, como entes físicos, porque las neuronas también, sin las neuronas, claro, no se podría hacer todo esto. El cerebro es muy importante. Lo que hay que pasar, como he dicho en otro vídeo anterior, hay que saber no negar otras realidades para hablar del cerebro. Bueno, entonces. El niño crea en su interior todas esas estructuras en una interrelación. Esa interrelación, en esa interrelación están los deseos, las relaciones, las ideas, los límites, el desarrollo de todo esto. Está todo aquello que tiende a la descarga y que se ha ligado al objeto. Por ejemplo, el niño siente cariño y la madre está ahí para darle pero también siente rabia. Y entonces la rabia el niño puede expresarla con una madre que sabe contener esa rabia. Pero la madre también sabe cómo tratar esa rabia para que no se desborde y para que el niño la pueda descargar hasta cierto punto, pero al mismo tiempo también la pueda reprimir. Todo esto, que es una cosa cotidiana, diaria, con la madre, con el padre, con la familia, crea estructura interior. Una estructura es un conjunto de elementos interrelacionados que forman, eh, digamos, un sistema, un sistema psíquico. Este sistema psíquico que, que empieza o que se fundamenta en un ser que está ahí, forma lo que yo llamo un yo primordial. Este yo primordial, conforme el niño va desarrollándose, cuando empieza a tener ya capacidades eh, eh, perspectivas importantes, la vista, el oído el tacto, todo lo que ve todo lo que observa, todo lo que, todo lo que conoce, todo lo que interpreta todo, todo eso va creando lo que se llama el yo el yo instancia, no el yo primordial porque al principio no hay un ello hay un yo no es que no exista un impulso pero los impulsos están dentro de las estructuras organizativas primarias, es decir, de, la, de las matrices primarias que nuestra mente primordial crea. Y eso es el yo primordial. Y ahí se fundamenta la personalidad. Y muchas veces las patologías más adversas, más psicóticas, más destructivas, se forman. Porque ese yo primordial ha quedado destruido, como este señor de la máquina, el señor de la máquina eso estaba destruido en él y era presa de sus impulsos de su irresponsabilidad de su de su narcisismo destructivo etcétera etcétera entonces esto, esto es el yo primordial luego está el yo realidad que es el yo que se crea en el contacto con el mundo externo y que pone en relación lo interno con lo externo por ejemplo un niño está en su casa y ve a su mamá que está haciendo la comida. A ver, ¿qué es lo que está viendo un niño? Está viendo algo, algo externo. Una mamá que está haciendo la comida. Pero esa mamá está, está digamos, impregnada de sentimientos, buenos o malos de amor o de odio, pero está impregnada. Y mientras el niño está haciendo, mientras la mamá está haciendo, el niño está sintiendo un montón de cosas a esa mamá. A lo mejor le habla o le coge de la espalda, si es un niño pequeño, se acerca a ella y se pone así acurrucadito en su, en su cuerpo, y la mamá le pone la mano, ay, que la mamá está haciendo la comida, ay que bueno va a estar, no sé qué, no sé cuántas, tal cual. ¿Eh? Y entonces, todo eso que parece tontería que forma la vida cotidiana. Crea estructuras, organizaciones internas muy complejas, que junto a lo innato, que es ya muy complejo, y donde hay el anhelo, donde ya está en lo innato, todo esto ya está en lo innato, está ahí está como potencia, como posibilidad como estructura innata, como ser innato todo eso forma el yo primordial y luego está el yo realidad y luego viene eso que eso otro que Freud llamaba el superior el superior, que es como si dijéramos aquello, digamos, mmm, aquello que nos plantea eh, hasta, hasta dónde podemos hacer, hasta dónde hasta dónde debe estar nuestro límite, cuál es nuestro límite, y aquello que tenemos que reprimir, esas dos cosas. Bueno, esto es un poco, vuelvo al señor de, que estoy explicando. Este señor repetía y repetía aquello con su vecina, a mí me lo contaba un día, tras otro día, tras otro día, tras otro día, así, durante un montón de tiempo. ¿Por qué aquel síntoma se hacía tan persistente? Porque encerraba la verdad de su vida. ¿Cuál era la verdad? Que el problema fundamental de su vida había sido que habría querido descargar toda la ira que había dentro de él hacia aquel padre que le machacó durante toda su infancia con su severidad, su seriedad y su falta de cariño, porque muchas veces lo habría lo habría hecho pedazos. Pero aquello tuvo que reprimirlo, porque si lo descargaba, estaba perdido. Porque no descargándolo, aún así tenía un cierto cariño de su padre. Algo, ¿no? Con su padre estoy hablando. Entonces, tuvo que reprimirlo, tuvo que reprimirlo una y un millón de veces para... Porque tenía que convivir con él, porque tenía que estar allí, porque tenía que verlo todos los días, porque era su padre. Y, y claro, tuvo que reprimirlo. Y la bomba que llevaba adentro nunca llegó a explotar, pero él quería que explotara, su deseo era que explotara. Pero había algo que controlaba aquello, era lo que le pasaba con su vecina. Lo mismo, fíjese, 40 años más tarde se repite la misma historia que con su padre. 40 años más tarde se repite la misma historia con su madre, porque su madre era afirmativa, pero no destructiva. Y él ahí yo creo que aprendió también algo de su madre. Yo creo que su madre fue la que le enseñó a decir, cuidado, que eso que tú sientes es una bomba y puedes ser como yo, puedes ser firme, pero no puedes tirar la bomba. Porque si tira la bomba, el primero que te destruye eres tú. ¿Qué era lo que él pensaba? Si le digo a mi vecina todo esto y hago lo que hago, voy armar un follón y va a venir la policía y me va a llevar a mí el primero. Y era un señor, eh, cómo le digo yo, era y es un señor mmm, con una personalidad que dentro de sus conflictos y dentro de todo esto eh, no está mal. Bueno, ¿por qué le digo esto? Le digo porque para que ustedes analicen su vida y piensen en esos hechos repetitivos que se dan una y mil veces en su vida y que y que empiecen a buscarle un sentido y sepan que esa que esos hechos son la repetición de su historia y a través de ellos pueden descubrir su historia y entenderla un poco mejor y al entenderla un poco mejor poder llevarla un poco mejor, poder combinarla, poder hacer con ella algo, poder hacer con... porque no podemos hacer nada con aquello que no entendemos. Podemos hacer cosas con aquello que entendemos, con aquello que comprendemos, con aquello que hemos podido realmente mirarlo a la cara, entenderlo, y fruto de ese entendimiento podemos entonces realizar un montón de acciones favorables y exitosas en nuestra vida. Si no, seremos víctimas de todo eso que nos ha ocurrido. Bueno, nada más. Espero que esto les ayude a comprenderse, a comprender su vida mejor y a cambiarse y a cambiar el mundo. Buenos días.